Cuatro minutos sobre las nueve de la mañana está con nosotros la candidata Lendakari de Podemos-Euskadi, eh, Miren Gorrochategui. Egunon. Eh, Egunon. Eh, ¿Usted cree que hay que pararlo todo? todo bueno pues yo creo que, que eso a ver eso eso depende también del, de los objetivos no yo creo que o sea, lo que hay que tener muy claro es cuál es el objetivo y si el objetivo es eh, en primer lugar salvar vidas y evitar eh, el colapso sanitario y, y garantizar que, que el material pues eh, llegue de forma suficiente y que haya equipo suficiente médico pues para hacer frente a la crisis eh, en virtud de, de ese objetivo eh, serán las eh, serán los, los que saben, digamos los, la, los que tienen capacidad para, para decidir si, si eso necesita o no necesita parar la actividad económica totalmente quienes lo tengan que hacer. Es decir, el objetivo, el el, el objetivo, la decisión política es marcar el objetivo. El cómo se consigue ese objetivo yo creo que ya es una, una decisión técnica. Decir, opinar opinar es fácil, pero pero hay que saber si, qué es lo que lo que hace falta para cada cosa. Cuando dice opinar es fácil, eh, lo dice por, por los sindicatos, por ejemplo, que o por EH Bildu, que, que reclaman que la actividad económica esté mucho más limitada. Bueno, yo creo que eso, eso es una opinión eh, que, que se está estableciendo bastante de manera generalizada en muchos sitios. Lo que pasa es que, ya, ya digo, opinar es más fácil que saber. Y yo prefiero escuchar a las autoridades sanitarias qué es lo que tienen que decir y que son quienes van a valura, valorar y van a evaluar con los datos en la mano y con el conocimiento suficiente qué es lo que hay que hacer para conseguir el, efectivo, el, el objetivo, que es realmente, yo creo, que es el espacio de la decisión política, el objetivo a conseguir. Mhm. Uh -huh. eh... El Gobierno de España hoy va a prolongar el, el estado de alarma, aunque hay partidos de la oposición que, que le dicen que sea mucho más inflexible en cuanto a la actividad económica para evitar la propagación del virus. Ayer la vicepresidenta Nadia Calviño dijo que, que lo que está funcionando ya es prácticamente lo esencial, lo esencial para que eh, los servicios básicos como los hospitales eh, puedan mantener su actividad eh, a todo ritmo. ¿Está de acuerdo con lo que dijo ayer Calviño? Hombre, yo creo que... que es que lo, lo que acabo de decir, que decir, no hay... Hay muchísimas otras actividades económicas que están en marcha más allá de lo que en principio es esencial para para pues es para, para mantener vivos, digamos, el, el, la industria de la alimentación y de la sanidad. Eso, hay, hay muchos más sectores que están activos también. Ahora, eh, a mí lo que me importa es saber si para conseguir el objetivo que, que nos hemos marcado es necesario o no es necesario parar toda esa actividad. Uh -huh. O sea que no, no le pediría al Gobierno de España que, que mande cerrar más empresas. Y yo lo que lo que dicen las autoridades sanitarias es decir eh, no sé si hay que cerrar más o hay que cerrar menos. Yo sé lo que hay que hacer. O sea yo creo que el objetivo político es claro. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Y a partir de ahí eh, yo desde mi posición desde mi conocimiento yo no puedo decir qué es lo que hay que parar y qué es no, lo que no hay que parar hasta dónde. Eso yo creo que hay que permitir a quienes saben eh, que, lo, que lo digan. ¿Están acertando los gobiernos a la hora de plantear remedios económicos a la crisis que se nos viene? Bueno, eso, lo, lo, los remedios económicos los sabremos un poquito más tarde. Quiero decir, ahora mismo todos los, los remedios inmediatos, digamos, que van eh, dirigidos a, a frenar la, la crisis, la expansión la, la expansión del virus. Entonces, en ese sentido, eso es más fácil de, de evaluar. Las recetas económicas que se están adaptando, si serán suficientes, eso lo veremos con, con un poquito más a medio largo plazo. Pero en principio, bueno, yo veo al Gobierno central que está adoptando medidas eh, importantes también hay que tener en cuenta que, que la situación en la que nos encontramos ahora no nos habíamos encontrado nunca, con lo cual es todo pues es todo nuevo. Y bueno, si las recetas económicas son suficientes lo podremos ir valorando en más, más medio plazo. ¿Y qué papel, qué margen le queda al gobierno vasco en, en esta coyuntura? Hombre, el gobierno vasco yo creo que tiene un margen importante, es decir, nosotros tenemos gracias al concierto económico es aquí donde se, se recaban todos los impuestos y es aquí donde está el dinero para hacer la inversión pública, con lo cual el gobierno vasco tiene, tiene espacio para, para adoptar decisiones de carácter económico. También es verdad, también es verdad que el que algunas de esas decisiones si quieren ser mmm, ...digamos, de calado... Eh, ...por ejemplo, estoy pensando en... en instalar un, ...un salario de emergencia, digamos... no Una, ...un ingreso de emergencia... ...algo así como la RGI... ...pero extendida... ...para la, para la situación de emergencia sanitaria... ...y que pueda cubrir a, tos, a todas las personas... ...que están teniendo que dejar de trabajar... ...o que o que ha disminuido su trabajo... ...y se encuentran sin ingresos... ...entonces para aumentar, para poder extender... ...el SMI... ...o oh, perdón, el, el, la RGI... Y estableciendo un, un ingreso mínimo vital eh, para todas las personas afectadas, seguramente requiere también tomar decisiones de carácter fiscal que las diputaciones, con, con la ayuda del, con el impulso del Gobierno Vasco, pueden adoptar. Es decir, por, me estoy uh -huh. refiriendo, o sea. por ejemplo, eh, sabemos que, que en los últimos años la, la progresión fiscal, digamos, ha ido ha ido cayendo y sabemos que tenemos una, una presión fiscal, pues bastante por debajo de Europa y desde luego por debajo de la media española también. Entonces, eh, digamos, nivelar un poquito, aunque sea recuperar, eh, pues el 28% del impuesto de sociedades, ¿no? que, que ya lo hemos tenido en el pasado, seguramente ayudaría mucho a poder poner en marcha este tipo de medidas económicas ambiciosas que el gobierno vasco sí puede adoptar. Uh -huh. eh, dice usted que es momento ahora para subir el, eh, el impuesto. Por, claro, por ejemplo, no, no, no, es, no es que sea subir el impuesto, es recuperar como mínimo el impuesto de sociedades al, a, a, a tiempos pasados, que estaban en el 28% y que en, el, en los últimos años se ha ido bajando. El impuesto de sociedades se aplica a los eh, beneficios. No sé si va a haber muchas empresas ahora mismo que puedan obtener beneficios. Bueno, pues eso, eso se verá también, pero seguro que sí. Seguro que hay empresas que están ganando mucho dinero. Uh -huh. eh, o sea, usted propone para el gobierno vasco, para que el gobierno vasco eh, actúe ya una renta mínima de inserción universal. No, no estoy hablando de la renta universal, estoy hablando de una renta de emergencia, es decir, aquellas personas que se ven afectadas por el, por el, por el, el parón económico, digamos, debido a la, a la emergencia sanitaria, sería quienes tendrían que recibir ese, ese ingreso. Ha dicho Antonio Ortuzar, ha dicho el PNV, aquí todos a una, ya no hay oposición y gobierno, todos en el mismo bando, las críticas al gobierno vasco tienen que esperar. A ver, lo primero es verdad que tenemos que, que, que remar todos juntos para, frenar, para, para hacer frente al, al virus, pero, eh, pero en, también en un, en un estado de alarma existen decisiones gubernamentales y existen eh, opiniones políticas y alternativas políticas que tienen también toda la legitimidad para manifestarse. Es decir, el, es verdad que el estado de alarma y el, el, el problema que tenemos es lo suficientemente grande como para exigir una lealtad y una colaboración extra, digamos, pero eso no significa que no pueda haber distintas maneras políticas. Ya no estoy hablando de, de criterios científicos, eh, estoy hablando de, de decisiones políticas. Puede haber distintas. Entonces, mmm, teniendo en cuenta teniendo en cuenta esto, pues pues también hay que hay que poner hay que dejar que las instituciones eh, democráticas funcionen. Uh -huh. eh, diputación permanente como un mini parlamento Proponía eh, Arnaldo Tegui ¿Esa es una buena idea? Hombre, pero la verdad es que la, es que la, El panorama institucional vasco En estos momentos está está un poquito de medido no. Tenemos un gobierno en funciones Y tenemos un parlamento disuelto Y el único órgano parlamentario que existe vivo Ahora mismo es la diputación permanente Con lo cual la, la única el único órgano Digamos, el único órgano institucional que tenemos de representación eh, política es la Diputación Permanente, con lo cual si, si consideramos que existen alternativas políticas distintas eh, para gestionar la crisis o que pueden existir alternativas políticas distintas, entonces la Diputación Permanente es un órgano que, que tiene que, que tener su protagonismo. Uh -huh. eh, ¿Elecciones antes del verano o después? Pues cuando, cuando pueda ser, es decir, yo creo que desde que se disolvió el Parlamento pues se, se inicia un nuevo ciclo político que cuanto antes eh, termine, mejor. Es decir, esta, esta interinidad de gobierno en funciones, de parlamento disuelto, con un, simplemente una pequeña diputación permanente en marcha, pues, pues no es la ideal. Con lo cual, cuanto antes, elecciones. Ahora, ese cuanto antes, ¿quién lo marca? Pues lo tienen que marcar las autoridades sanitarias. Uh -huh. eh, ¿A usted le incomoda que el ejército eh, esté desinfectando algunas instalaciones del país? Pues mira, yo la verdad es que a mí esa preocupación me parece que, que es no tener en cuenta cuál es el, el estado de emergencia en, que, en el que nos encontramos. Es decir, eh, se han retrasado las elecciones, la gente está confinada en su casa, eh, se ha parado la actividad económica. Eh, tenemos al personal sanitario trabajando eh, mucho más allá de lo que le exige en principio su, su, su responsabilidad su, contra, su contrato laboral eh, se resulta que se pueden intervenir fábricas para obligar a, a, para para hacer que se fabrique material necesario para hacer frente a la crisis es decir estamos en una situación de emergencia absoluta y sinceramente me parece que no viene a cuento pensar ahora mismo en, en cuál es el reparto competencial. Eh, no me importa. Si, si el Ejército está en mejor disposición para desinfectar zonas públicas, por ejemplo, o para garantizar el transporte de los materiales necesarios, pues bienvenido sea. Uh -huh. ¿Cree usted que el gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos va a salir eh, tocado? Mm, ¿Su agenda, su programa de gobierno? Eh, ¿Empezamos una legislatura distinta a partir de ahora? Pues yo creo que, a ver, la verdad es que sí empezamos una legislatura distinta. Yo no sé si va a salir tocado o reforzado o cómo saldrá. Desde luego la prueba a la que se está sometiendo el gobierno es, es, es muy importante. Pero hay que tener en cuenta que el estado de alarma no se había declarado... Nunca, en el, en, en, durante la democracia, es la primera vez que se declara y bueno, pues eh, es, es, eh, no es fácil no es fácil gestionar un estado de alarma, con lo cual seguro seguro que a la vuelta las cosas serán distintas. Ahora no sé si eh, pensando en la salud del gobierno será para mejor o para peor, yo espero que sea para mejor, y espero que las decisiones que se estén tomando eh, pues eh, ayuden a... ...a superar la crisis de manera pues de manera satisfactoria, no solamente desde el punto de vista sanitario... ...sino también desde el punto de vista económico y social, y que entonces esa manera satisfactoria... ...sea apreciada por la población en general y haga que el gobierno pues pueda seguir trabajando con mayor fuerza. Sin embargo, los, los ministros que están teniendo protagonismo en el gabinete de crisis son todos del Partido Socialista. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, yo la verdad es que de, yo, yo estoy, pensando, estoy viendo también el protagonismo bastante importante de, del vicepresidente ¿no? segundo, que es Pablo Iglesias. Yo, yo le veo también bastante, bastante protagonista. Es decir, que todas las medidas sociales, económicas, de, de incidencia clara, yo creo que, que son propuestas y, está, y están viendo, siendo promovidas e impulsadas por, por, por Pablo Iglesias. Uh -huh. eh, ha habido críticas eh, también hacia Unidas Podemos eh, porque cuando estábamos en el inicio de, de la pandemia o a puertas de que llegara se mantuvieron las manifestaciones del 8 de marzo. Eh, ¿A usted qué le parecen todas estas críticas? Bueno, pues me parecen oportunistas. Eh, quiero decir, en, en, ha habido, eh, ha habido se, se han recogido también, no sé, yo creo que todos hemos visto eh, el 8 de marzo y después del 8 de marzo se celebraron otras muchísimas actos multitudinarios, eh, en partidos de fútbol, eh, convenciones de partidos políticos. Es decir, en aquel momento. En aquel momento la situación de emergencia o el, el, el, la percepción de la situación de emergencia no es la que teníamos ahora, con lo cual a toro pasado y cuando las cosas han cambiado en decir que aquello fue una, una irresponsabilidad, pues es ser muy, muy oportunista y muy injusto con la verdad. Uh -huh. eh, ya que eh, lo ha comentado a lo largo de la entrevista Permítame antes de terminar un par de, de precisiones Cuando eh, usted reclama esta, esta renta eh, Para las personas afectadas por esta crisis O que se vayan al, al desempleo ¿De cuánto tendría que ser? Bueno, pues el, el, el, se, se piensa por sobre todo En el salario mínimo interprofesional uh -huh. Ese sería el mínimo Ese sería el mínimo, eso es, sí uh -huh. El mínimo, un mínimo... Y... ...vital, garantizado... ...para tiempos de emergencia. ¿Y el gobierno de España se plantea... ...aprobar algo así? ¿O sería competencia vasca? Hombre, yo, yo sé que el gobierno de España algo así también está, está hablando, está debatiendo sobre alguna medida de, de estas características. Pero, pero bueno, en Euskadi tenemos instrumentos eh, suficientes como para poder hacerlo. Si resulta que en el gobierno de España, pues por las distintas visiones que, que se encuentran eh, integradas en el gobierno, no es posible adoptar esa solución, en Euskadi... Nuestro autogobierno nos permite adoptarla. Yo creo que tenemos que aprovechar eh, nuestro autogobierno para, para tomar medidas de este calado. Cuando dice las distintas visiones que hay en el gobierno de España, ¿se refiere a la de Calviño por un lado y la de Iglesias por otro? Bueno, yo no estoy en esa mesa, con lo cual no puedo hablar con, desde, con conocimiento absoluto de causa, pero según según eh, dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Pues parece que sí. Que, y es lógico, además, que haya visiones distintas dentro de, de un grupo de trabajo. Y sí, hay, hay, hay visiones distintas dependiendo de, de, las, de los ministerios que, que se cuenten. Una cosa más, el Partido Nacionalista Vasco ha criticado el decreto de alarma no por el contenido sino por la forma, por eh, la centralización El hecho de que eh, se esté dirigiendo todo desde el, el gobierno de España, se esté coordinando todo desde el gobierno de España Se ha insinuado, se ha llegado a decir que era un, un 155 eh, camuflado ¿El autogobierno vasco ha sufrido algún daño por esto? No, a mí, esas críticas me parecen absurdas, es decir, es como, es, es como que impedir porque mmm, se está reclamando, es, es más, está diciendo que incluso puede que el Gobierno llegara tarde a declarar el estado de alarma, y, y me estabas hablando ¿no? del 8 de marzo tal vez, si fue una irresponsabilidad. Es decir, por una parte se le ataca al Gobierno de, de España eh, declarar el estado de alarma demasiado tarde, pero por otra parte parece que se quiere un estado de alarma de juguete. Eh, entonces, el estado de alarma es lo que es, es un estado excepcional. Que, que supone la, la concentración de poder en, en, en manos de algunos órganos del Estado pero, pero es que es porque se considera que es la única manera para hacer frente a una situación de emergencia con lo cual eh, si, si tenemos base suficiente para declarar un estado de alarma que parece que sí entonces pues el estado de alarma tendrá que tener sus consecuencias lógicas si no ya te digo es, es como reclamar un estado de alarma pero de juguete y eso no funciona Uh -huh. Pues miren, Gorrochatec, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Venga, soy.